Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y hoy vamos a ver el segundo módulo del minicurso Transforma contenidos en clientes. Como te conté en el módulo 1, en este minicurso quiero enseñarte a crear contenido de valor para que logres transformar ese tiempo que inviertes en crear contenido en potenciales clientes. Si aún no has visto el módulo 1, te recomiendo que vayas a ver el primer vídeo porque es muy importante para lo que vamos a ver hoy. Sin ese primer módulo no podrás avanzar correctamente, así que te voy a dejar aquí enlazado el vídeo para que si te lo perdiste lo puedas ver. Recuerda que todos los jueves subiré un nuevo módulo de este minicurso que consta de cuatro vídeos, así que si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas a mi canal, así no te pierdes ninguno de los vídeos de este minicurso a través del cual vas a lograr transformar contenido que seduzca a tus potenciales clientes empecemos ya con este módulo 2 en el que vamos a ver cómo empezar a crear contenidos quiero que aprendas a crear contenido de valor contenido que seduzca a tus clientes y que a través de ese posicionamiento que consigues con el contenido que creas logres generar clientes que puedas monetizar toda tu presencia digital Hola, marketing de contenidos. ¿Qué es el marketing de contenidos? Es el arte de crear contenidos de valor y distribuirlos a través de distintos canales de forma gratuita. Es la estrategia que mejor está funcionando en marketing hoy en día. Ya no hacemos marketing como lo hacíamos antes, en donde simplemente nos limitábamos a venderle a los usuarios nuestro producto o nuestro servicio. Ahora lo que hacemos con el marketing de contenidos es... Dar sin pedir nada a cambio. Es una estrategia totalmente distinta a lo que son las tácticas tradicionales de marketing directo. Además, lo mejor es que no es una, tec una técnica o una estrategia intrusiva. No es como cuando estás mirando la televisión, estás mirando la serie que te gusta y de repente te aparece un anuncio y tú dices me han cortado este momento, eh, me aparece una, una publicidad de algo que además no me interesa en absoluto, que no es para mí. El marketing de contenidos es totalmente distinto, es contenido de valor sobre tu marca, contenido en donde tú educas, en donde tú entretienes, en donde le enseñas a tu audiencia más sobre eso que tú sabes hacer. En donde les explicas más sobre tus servicios o sobre tus productos. Pero no con el objetivo de te quiero vender esto, sino con el objetivo de te quiero educar, te quiero contar lo que hago, quiero que veas que realmente soy un experto, quiero que veas que sé hacerlo y que si tú puedes lo hagas tú mismo. Eso es el marketing de contenidos. ¿Cuáles son los formatos más comunes en los que encontramos marketing de contenidos? Lo encontramos en contenido en redes sociales, lo encontramos en los blogs, lo encontramos en vídeos, en tutoriales, lo encontramos en los boletines, lo encontramos también en webinars o en directo, emisiones en, en directo. Todo el contenido que tú compartes en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en LinkedIn también, ¿por qué no en YouTube? En todas las redes sociales, todo ese contenido que tú creas, en donde explicas qué es, lo que, qué es lo que haces, cómo lo haces, hablas sobre alguna novedad de tu sector, todo eso es marketing de contenidos. Lo mismo pasa con los artículos que tú subes a tu blog, en donde también explicas o haces, por qué no, alguna entrevista, algún referente, los vídeos, los tutoriales. Este minicurso, por ejemplo, es un ejemplo de marketing de contenidos. Te estoy enseñando a transformar tus contenidos en potenciales clientes. No te estoy pidiendo nada a cambio, te estoy contando cómo hacerlo para que tú lo puedas lograr. Los boletines también, esa forma de comunicarte a través de campañas de email marketing, con tus potenciales clientes, con las personas que tienes en la base de datos y aportarles valor, enseñarles algo, contarles algo, emocionarlos, todo ello es marketing de contenidos. Y los directos, los vivos que tú realices en tus cuentas, en redes sociales, también son marketing de contenidos. Tienes todos estos formatos para realizar una estrategia de marketing de contenidos que te aseguro que funciona muy, muy bien. ¿Cómo empezamos a crear contenidos? que es lo que vamos a ver en este módulo? En primer lugar, piensa en tu cliente ideal. ¿Qué contenidos le aportarían valor? Vamos a poner un ejemplo, a mí me parece que siempre es mucho más claro cuando hablamos con un ejemplo práctico. ¿Qué tipo de contenidos le aportarían valor al cliente ideal de una persona que, por ejemplo, tiene una peluquería? Subir un contenido en donde tú muestras un corte de pelo y dices que el corte de pelo vale 10 euros, ¿ese contenido le estaría aportando valor a tu audiencia? ¿O el contenido que le aportaría valor a tu audiencia sería que tú le muestres cuáles son las tendencias en cortes de pelo para el invierno 2020? Pues estoy segura de que la segunda opción le aportaría mucho más valor. Entonces, tienes que pensar en tu cliente ideal. Si tú tienes un negocio como, por ejemplo, eh, dijimos una peluquería, piensa qué tipo de contenidos él eh, consumiría, pueden ser tendencias sobre eh, cortes de pelo, podría ser cómo cuidarse el cabello, eh, qué tipo de shampoo tienes que usar de acuerdo a tu corte de pelo, eh, qué tipo de corte de pelo te queda mejor en función de la forma que tú tienes la cara, como ves empiezan a salir un montón de contenidos, un montón de formas de aportar valor y de no decirle a tu cliente ideal, corto el pelo y te voy a cobrar X por hacerlo. Tú le estás enseñando lo que haces, le estás mostrando y le estás aportando valor. De hecho, hasta podrías hacer un vídeo enseñando a cómo cortarte el pelo en casa, cómo cortarte las puntas si tienes las Le Estás contando parte de tu proceso de trabajo, pero sabes que él va a valorar ese contenido que te estás generando, que le va a aportar valor y que vas a quedarte en su mente. Y cuando necesite cortarte el pelo, va a buscar tu peluquería y va a ir a ti. En segundo lugar, armar un listado. Tenemos que pensar de qué ya hemos hablado. Tenemos que revisar nuestras redes sociales, nuestra página web y hacer un listado. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son los contenidos que ya hemos eh, compartido? qué tipo de contenidos hemos generado, para no repetirnos. De nada sirve que estemos compartiendo siempre el mismo contenido, que estemos siempre mencionando lo mismo. Hagamos un listado de cosas que se hicieron y, por qué no, cosas que todavía no hemos hecho. De esta forma podremos crear nuevo contenido. También a través de este listado podrás realizar una buena curación de contenidos. Una curación de contenidos es... Eh, darle una vuelta al contenido que ya ha generado, darle otro enfoque y volver a utilizarlo. Por ejemplo, cuando tú hablas sobre eh, cortes de pelo, luego tal vez eh, puedes darle un enfoque y decir cortes de pelo para personas que tienen eh, la cara eh, alargada. Entonces, estás utilizando un, un contenido que ya habías utilizado, para ahora lo enfocas específicamente en un público. Entonces, de esa forma estás curando contenido, no estás constantemente pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué creo? No se me ocurren ideas, no sé cómo hacerlo. Estás creando contenido y reutilizando contenido que ya tenías, dándole otro enfoque y solamente apuntando a un público en específico. Por lo tanto, este listado te va a dar mucha, mucha claridad. También puedes hacer un listado de temáticas de la marca. ¿Qué es lo que tú haces? Volvemos al ejemplo de la peluquería. Corto el pelo, eh, hago tintes, eh, hago peinados para eventos, peino a novias, eh, corto el pelo a, a caballeros, eh, tal vez también tengas servicios de barbería. Bueno, mencionas ahí todos los productos o los servicios que tú tengas en tu marca un listado de todo ello, porque en función de todo eso también te saldrán nuevas ideas para crear contenido. Tal vez no habías pensado, por ejemplo, en, ah, también hago cosas para, para caballeros, también tengo este servicio que no promociono mucho, pues puedo crear un contenido sobre ello y darle visibilidad. Y luego, finalmente, la idea es enlazar esas ideas que te han salido de los listados, de lo que, tanto de lo que puedes curar, de lo que ya has hablado, más los listados de lo que no has hecho con tipos de contenidos a tipos de contenidos me refiero a tipos de formatos es decir vale sé que quiero hablar sobre tendencias sobre peinados para el año 2020 ok de qué forma lo voy a hacer en qué formato voy a crear un vídeo en donde me grabe yo a mí misma y cuente cuáles son las tendencias para el año 2020 o mejor hago un carrusel de imágenes en donde la gente puede ir deslizando y puede ver fotos de modelos con cada uno de estos cortes de pelo. O tal vez digas, no, pues quizás puedo hacer un artículo para mi blog en donde hable sobre ello, o puedo crear un vídeo para mi canal de YouTube, o puedo crear un vídeo para IGTV, lo que sea. Tienes un montón de tipos de contenidos y tienes que pensar cada contenido con qué formato lo vas a realizar, de esta forma ya irás trazando tu propio calendario. Espero que este vídeo te haya servido, te doy muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que empieces a crear contenido, que empieces a generar ideas, que todo lo que te cuento en este vídeo te haya servido. Te recomiendo que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Todos los jueves voy a subir un nuevo video de este mini curso También me haría mucha ilusión si me quieres saludar a través de otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, también puedes encontrar como virli.es. y aquí en esta pantalla tienes mis otras redes sociales y página web. Te recomiendo que vayas a mi página web y te descargues mi lead magnet que es una guía de comunicación digital en donde además tienes planificadores a donde podrás apuntar tus ideas de contenido y realizar tu calendario de contenidos y tu calendario editorial. Es lo que veremos en el módulo 3, así que si tienes estas plantillas podrás trabajar mucho, mucho mejor. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo video.